Por fin en el, con el desarrollo del pilar europeo a partir de la segunda década de los 2000 parece empezar a entender que, eh, hay que, inver, que los, las políticas sociales son eh, una inversión y que eh, aunque supongan un gasto ahora supondrán muchos ahorros en el futuro y que además eh, esto mejorará la, la situación económica. ¿no?